Bueno, sigo contando que es que estaba. se me está.. se me iba a quemar el, la cena. Pues eso. Al, antes de ayer por la, por la. mañana, cuando estaba en el hotel en Kirishima, pues claro como es normal, tenía la tele puesta para ver cuál iba a ser la, el, el tiempo estos. estos días. Y en la tele de, de Kagoshima la previsión del tiempo no solo dice si va a llover o, o, va el, o el viento o la altura de las olas, sino que también también dice eh, la dirección y la intensidad del, de la nube de ceniza de, de Sakurajima. El caso es que no le presté mucha atención y digo, guau. Tampoco... No sé, no no, no le presté, no, no me di cuenta. Hasta cuando pasé de. de Kokubun. entré en la Nacional 220 siguiendo la. siguiendo la, la bahía en dirección al, al ismo de Sakura, de Sakurajima, Sakurajima Guchi eh, claro, iban pasando lo, los coches y levantaban una, una nube de polvo. Y como había un pedazo en obras, pues no no no me di cuenta. Lo típico es que bueno, pues están por aquí escarbando, pues habrá polvo de eso. No me di cuenta hasta más adelante de ver los coches que estaban aparcados, incluso los, los tejados de, de, los, de, de, de, de los invernaderos, los tejados de las casas, eh, todo estaba cubierto de una, de una capa de ceniza gris oscura, que es la, la ceniza de, de Sakurajima, que se mete por los ojos que, que da gusto. Y fui todo por, por, la, por la bahía hasta Sakurajima, Sakurajima Gucci, la, la montaña haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y, y justo ahí está enfrente, eh, en, en 1917 hubo una, una erupción y una de las, de las lenguas de lava eh, cerró el... dejó de ser una isla para convertirse en una, en una peli, península y ahí se, hay un puente y se pasa por encima de un pequeño puerto pesquero hasta, hasta Sakurajima y esa hay una carretera nacional es muy es muy corta eh, que es solo desde que va solo desde Sakura desde, desde ahí desde Sakurajima Uchi hasta, hasta el, el, el puerto del ferry de entre Kagoshima y Sakurajima y la llaman como la llamaban eh, la carretera de lava, algo así como la carretera de lava. Claro, al principio lo tomé un poco cachondeo, pero es que al, al ir por encima de los diferentes campos de lava, yo es la primera vez que, que veo algo así, porque ya en Hokkaido, parte de la costa del, del mar de Japón, son los acantilados son, son también de origen volcánico y son estos bloques de, de rocas amorfas, ...negras, chamuscadas, pero, pero claro, son de mucho más antiguas que estas, que estas son de, de la erupción de 1917, de, y de otra de, de 1800 algo y otra de 1600, parece que cada, que es periódico, cada 100, 200 años eh, mete un bombazo, y impresionante, las, las rocas puntiagudas, salientes, el, el, el paisaje completamente, no sé cómo no sé cómo explicarlo, no, no tiene ningún sentido absurdo, absurdo, porque, porque claro, en otros sitios estás acostumbrado a ver el paisaje pues ya erosionado con, con los árboles, pero no de esta manera que está como si fuese un, un papel arrugado tirado en el, en el suelo. Y por la carretera de lava, pum, pum, pum, pum, pum, pum, hasta Sakurajima, hasta, hasta el templo enterrado, <risa> hay una hay un, un tori, la, la típica entrada esta de, de piedra o de madera que hay en los templos, que es así, y está enterrada hasta hasta por arriba, No, tampoco era de más alta, pero bueno, 6-7 siete, siete metros está enterrada en la, en la ceniza. Y el, y el albergue está en un campo de lava en el segundo piso que se veía perfectamente te asomabas a la ventana y se veían los pinos pequeños claro, que, que nada va a crecer ahí mucho de, de dos metros, tres metros y, y las y las puntas de, la, de las rocas negras asomando entre las copas de esos, de esos pinos pequeños el paisaje impresionante y el amanecer de esta mañana también muy chulo, porque estaba el cielo con, con nubes muy altas y el, el sol quedaba desde detrás de la, de la montaña de Sakurajima muy guapo el, el amanecer lo vi porque como ayer hice la colada y no le dio tiempo a, a secar todo tuve que levantarme temprano, poner la secadora es mal que media hora lo dejo listo y, y mientras la secadora... Secaba la ropa, yo estuve sentado tomando un café viendo cómo cambiaba de color las nubes. Y de ahí nada, cogí el ferry, guardé todas mis cosas, cogí el ferry, que en 15 minutos te deja en, en Kaoshima y me puse rumbo de vuelta por la otra parte del, de la bahía, y la verdad es que el paisaje chulo, pero la carretera muy muy fea. Porque ese Nacional 10, muy estrecha, muchos coches, hasta, hasta que no hubo una, una entrada a una, a una autopista y un bypass, que, que como 17-18 kilómetros, fatal, fatal, mala elección, tendría que, que haber ido por, por otro sitio. Pero bueno, lo hecho pecho. Y de, por ahí, siguiendo la, la bahía, por el norte de Sakurajima, otra vez hasta hasta Kokubun, y en Kokubun, por la Nacional 10, en dirección a, a Miyazaki. Y ahora pues estoy a unos 200-300 metros de la Nacional 2,29 creo que es. Y nada, enseguida, mañana por la mañana, pasaré por, por Miyazaki... Por un, por un templo de que no me acuerdo, de que no, de, no me acuerdo el nombre, pero sé que lo investigué antes. Y, y se supone que se supone que mañana nieva en, en los altos y que por aquí, que para este lado de la costa va a estar solo nublado, que no va a nevar Así que a ver si... Ahora hay 4 grados. No se está del todo mal, porque no no hay viento. Así que mientras te habría o no hay ningún problema. A ver si no nieva, ni llueve, ni nada mañana. Bueno, si nieva un poco, da igual. Pero si llueve, buf, hasta el gorro de la lluvia ya. De todos modos, si, si me despierto por la mañana y, y está. y está lloviendo. Eh, en Miyajima. En, mi, en Miyazaki. en Miyazaki hay un albergue. Así que de lo malo me puedo refugiar en el, en el albergue de Miyazaki. Pero bueno, por lo menos a ver si mañana me deja y puedo ir al templo este y andar otros 100 kilómetros, por lo menos 70 kilómetros, más o menos como hoy. Ya está. A cenar.